El tiempo pasado en español. El tiempo pasado. Verbos regulares terminados en AR. Video número 3. Tiempo pasado. Terminaciones de los verbos regulares terminados en AR. Verbo comprar. Yo compré. Tú compraste. Haste. Él, ella, usted compró. O. Nosotros, nosotras compramos. Amos. Vosotros, vosotras comprasteis. Hasteis. Ellos, ellas, ustedes compraron. Aaron. Muy importante.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 Presente, nosotros vivimos. Pasado, nosotros vivimos. Escribir. Presente, nosotros escribimos. Pasado, nosotros escribimos. En este video vamos a estudiar el tiempo pasado de los siguientes verbos regulares terminados en ar. 1. Besar. 2 borrar 3 bromear 4 calentar 5 cambiar 6 caminar 7 cantar 8 cerrar 9 charlar 10 cocinar 11 comprar 12 confesar Besar. Yo besé. Tú besaste. Él, ella, usted besó. Nosotros, nosotras besamos. Vosotros, vosotras besasteis. Ellos, ellas, ustedes besaron. Miriam besó a su esposo en su cumpleaños. Borrar. Yo borré, tú borraste, él, ella, usted borró, nosotros, nosotras borramos, vosotros, vosotras, borrasteis, ellos, ellas, ustedes borraron. Manuel borró las respuestas incorrectas. Bromear. Yo bromeé. Tú bromeaste, él, ella, usted bromeó, nosotros, nosotras bromeamos, vosotros, vosotras bromeasteis, ellos, ellas, ustedes bromearon. Miguel bromeó mucho durante todo el viaje. Calentar. Yo calenté, tú calentaste. Él, ella, usted calentó. Nosotros, nosotras calentamos. Vosotros, vosotras calentasteis. Ellos, ellas, ustedes calentaron. ¿Tú calentaste el agua para el té? Cambiar. Yo cambié. Tú cambiaste. Él, ella, usted cambió. Nosotros, nosotras cambiamos. Vosotros, vosotras cambiasteis. Ellos, ellas, ustedes cambiaron. Ella cambió la camiseta negra por una amarilla. Caminar. Yo caminé. Tú caminaste. Él, ella, usted caminó, nosotros, nosotras caminamos, vosotros, vosotras caminasteis, ellos, ellas, ustedes caminaron. Mónica y su perro caminaron en el parque. Cantar. Yo canté. Tú cantaste. Él, ella, usted cantó, nosotros, nosotras cantamos, vosotros, vosotras cantasteis, ellos, ellas, ustedes cantaron. Mi tío cantó en el festival de la ciudad. Cerrar. Yo cerré, tú cerraste, él, ella, usted cerró. Nosotros, nosotras cerramos. Vosotros, vosotras cerrasteis. Ellos, ellas, ustedes cerraron. Juan cerró la puerta y también cerró la ventana. Charlar. Yo charlé. Tú charlaste. Él, ella, usted charló. Nosotros, nosotras charlamos. Vosotros, vosotras charlasteis. Ellos, ellas, ustedes charlaron. Ayer, yo charlé con mi jefe sobre el préstamo. Cocinar. Yo cociné. Tú cocinaste. Él, ella, usted cocinó. Nosotros, nosotras cocinamos. Vosotros, vosotras cocinasteis. Ellos, ellas, ustedes cocinaron. Nosotros cocinamos una deliciosa paella. Comprar. Yo compré. Tú compraste. Él, ella, usted compró. Nosotros, nosotras compramos. Vosotros, vosotras comprasteis. Ellos, ellas, ustedes compraron. Mi tía no compró frutas. Ella compró vegetales. Confesar. Yo confesé. Tú confesaste. Él, ella, usted confesó. Nosotros, nosotras confesamos. Vosotros, vosotras confesasteis. Ellos, ellas, ustedes confesaron. Ana confesó que ella quebró el jarrón sin querer.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 El tiempo pasado en español.